Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Lui o Firios, en las redes sociales, eh, de nuevo ha sido un tiempo bastante largo sin actualizar, lo siento por ello, pero he estado con muchísimos cambios, como ya os anuncié en el último vídeo, eh, de nuevo ya estoy eh, establecido en Londres y, y bueno, eh, estoy intentando volver a... Establecer una rutina aquí, eh, acostumbrarme al nuevo espacio que tengo, que es mucho más reducido al que tenía antes y, y bueno, eh, muchos cambios, pero en general todo para, para mejor. Eh, además, estoy a la espera del anestesista, que será ya en noviembre por lo que haré un pequeño viaje relámpago a, a España. Pero bueno, de, de momento, eh, como siempre, concentrado en, en gimnasio, dieta y, sobre todo, ahora mismo, dibujar. Eh, en cuanto a ese tema, este mes, es, este mes de octubre es, eh, como muchos ya sabéis, el Inktober al cual estoy participando, en el cual estoy participando, y, y nada, pues me gustaría aprovechar este vídeo para hablaros un poco de, de cuál está siendo el proceso para crear estas ilustraciones y a qué viene también todo esto. Eh, las bases de, de Inktober las podéis ver en inktober.com, creo que es. Eh, es un proyecto creado por Jake Parker. Eh, que básicamente consiste en hacer un dibujo cada, eh, todos los días durante octubre, los 31 días de octubre, que al menos eh, utilice la tinta para, para ser creado. También puedes utilizar otras cosas, pero la tinta al menos tiene que ser utilizada sí o sí. Eh, yo empecé ya el, el año pasado, no lo pude hacer entero, ya que estaba trabajando muchísimas horas en otro trabajo, pero bueno, eh, me inspiró muchísimo y fue lo que, una de las cosas que me, que me ayudó a tomar la decisión de decir que esto es a lo que me quiero dedicar, así que merece la pena eh, arriesgarse por ello. aquí ya podéis ver el proceso de, de mi ilustración, es el día 11 de October, en un principio iba a ser el día 6, pero bueno, por problemas técnicos eh, no pude completar la grabación entera de ese dibujo, eh, en este sí que he podido, así que, pues, eh, respecto a... A mi tema de, de Intober de, de este año he decidido hacer, aprovechar para hacer un, una serie de, de ilustraciones basadas en, en una novela que escribí junto a un amigo hace, hace ya bastantes años. Eh, la novela es, está basada en un mundo de fantasía inventado por nosotros y bueno, siempre me, me gustó mucho dicho mundo, eh, y entonces pues me gustaría hacerle un pequeño homenaje. Incluso si, si puedo llegar a hacer algo un poco serio con, con ello, en un futuro me, me encantaría. El, eh, la novela en cuestión se llamaba Relatos de Offline. Offline era, bueno, es el, el mundo este fantástico desde el, del que os hablaba. Y la, la historia eh, a grandes rasgos consistía que, que es un, eh, siendo un mundo en el que eh, las dos grandes razas están divididas, eh, los elfos y los dragones, eh, a causa de una gran guerra que hubo hace muchísimos años, eh, ahora tienen que dos miembros de, de cada raza juntarse para, para establecer unos sellos que se están rompiendo y en caso de que se rompieran pues pondría peligro a, a, todo, a todo el mundo eh, en esta ilustración eh, uno de los protagonistas el dragón eh, Februs eh, se está bueno, han sido atacados por, por unos saqueadores y eh, él es herido en el brazo y para bueno, entrar en cólera y lo acaba, lo acaba asesinando ante la, la, la horrenda mirada de, de sus compañeros que son eh, por el momento eh, Idrer que es, un, que es el, el elfo, el coprotagonista y una, una chica híbrido de bicho que se llama Life. Eh, eh, hasta el momento Febru siempre había sido eh, amable y atento con todo el mundo. Evidentemente tenía que había demostrado sus dotes de, de lucha cuando era necesario, pero no hasta el punto de, de llegar a matar a, a alguien, porque es un, un cambio bastante grande en su actitud. Eh, y bueno eh, como veis eh, las técnicas que estoy utilizando por lo general en casi todas mis ilustraciones son eh, pequeños toques de, de rotulador para darle color de pelo y algunas cosas que me interesan. Eh, la sangre en concreto en este dibujo la hice con, con una pintura de, de palo roja. Eh, después las sombras las estoy dando con, con tinta. Después de eso el correspondiente entintado con, con pincel, además estoy poniendo un fondo dorado en todas las ilustraciones que es de una tinta dorada que bueno, pondré todos las, los utensilios abajo. Eh, aquí como veis en este momento eh, me dio por probar una nueva técnica con la tinta para el fondo. No estoy del todo contento con el resultado que dio en esta ilustración en concreto. Aunque sí que me gustó la técnica porque creo que probablemente la, la utilizaré más adelante. Ahí los últimos retoques. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado y como siempre si os gusta este y otros vídeos del canal podéis suscribiros, eh, darle thumbs up si os ha gustado este. Y nada, si estáis haciendo Inktober, pues por favor, compartir conmigo vuestros dibujos, vídeos o lo que estáis, eh, o como lo estáis haciendo, ya que estoy interesado en, en ver otros artistas que también lo están intentando este, este reto. Eh, además, todos los comentarios son bienvenidos, como siempre, y intentaré contestarlos todos lo mejor posible. Mm, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.